Más allá de las preguntas de opción múltiple y falso verdadero, por Germán Valero y Paula Cárdenas. La evaluación es un componente muy importante dentro de la enseñanza-aprendizaje. Pero en la vida real, los pacientes a consulta no se presentan con cuatro opciones a elegir. Y es muy importante porque se ha demostrado en innumerables ocasiones que los estudiantes no aprenden lo que el maestro les quiere enseñar. ¡Aprenden lo que ellos creen que va a venir en el examen! En una escuela de medicina humana, el grupo de profesores que enseña la interpretación del electrocardiograma intentó varias técnicas novedosas y muchas estrategias, pero midieron la eficiencia de cada una de las diferentes técnicas, qué tanto realmente aprendía el alumno y podría demostrarlo después. Y concluyeron que en realidad los exámenes, evaluaciones sumativas que impulsan el aprendizaje son mucho más eficientes que los formatos instruccionales, novedades, eh, peluches, etcétera, modelos, simulaciones. De aquí que estos exámenes deben diseñarse con gran cuidado y para una institución educativa resulta mucho más rentable que sus académicos concentren su tiempo y recursos en un buen diseño e implementación de exámenes válidos en vez de tratar de inventar nuevos métodos de enseñanza diferentes para cada objetivo de aprendizaje. Actualmente esto se complica porque es más fácil copiar de tabletas o de monitores de computadoras de lo que antes era de los exámenes manuscritos. Y hoy día tienen gran tecnología para pasarse de un grupo a otro las preguntas y respuestas de los exámenes. Y esto se complica porque, principalmente en la plataforma Moodle, las preguntas que más comúnmente empleamos son del tipo de opción múltiple, con cuatro opciones, y de falso verdadero. Si tuviéramos un estudiante que posee el 50% de los conocimientos necesarios que vamos a evaluar en un examen, pues ese estudiante debería sacar 50% de aciertos. Pero si a este estudiante lo evaluamos con 100 preguntas de falso verdadero, pues como sabe la mitad de lo que debería, contesta correctamente 50 preguntas. Y las otras 50... Pues de Tim Marín de doping web y siendo falso verdadero, tendrá, esperamos, 25 aciertos y 25 errores, por lo que va a tener 75% de calificación, totalmente inmerecida, porque solamente tiene el 50% de los conocimientos. En el caso de las preguntas de opción múltiple con cuatro respuestas, este mismo estudiante que solamente posee la mitad del conocimiento tendría 60 2% de calificación y panzaría, pasaría de panzazo. Y es que, en los exámenes no solamente queremos ver qué tanto sabe el estudiante. Es muy importante que el estudiante se dé cuenta de lo que no sabe, de lo que ignora. Porque esta ignorancia puede causar muchísimo daño. Esta situación ha existido por mucho tiempo y se repite en muchas instituciones, pero tenemos posibilidad de mejorar y esto se discute en otra plática que nos permite ver más allá de las preguntas de opción múltiple con cuatro opciones. Y aquí presentaremos qué sucedió cuando los estudiantes tuvieron que contestar una pregunta ya sea con cuatro opciones elegir, como es tradicional, o bien con una respuesta corta. Y en ambos casos esto fue calificado automáticamente por Moodle. Y aquí vemos un ejemplo de los dos tipos diferentes de pregunta, evaluando la intoxicación crónica por plomo y sus cuerpos de inclusión. Una vez que escribimos ambos tipos de pregunta para cada tema del temario, el examen en sí consistió de una pregunta elegida aleatoriamente de precisamente cada tema del temario, lo cual significa que a un estudiante le podía salir o una o la otra, y esto desde luego era aleatorio para todas las preguntas de todos los alumnos y aunque ambas preguntas evaluaban precisamente el mismo conocimiento encontramos que en la tradicional pregunta de opción múltiple a elegir una de cuatro pues las preguntas eran en general fáciles y en este en este caso particular el 87% de la población de alumnos o sea 98 tuvo la suerte de elegir la opción correcta. Mientras que, cuando la pregunta era escriba usted dos palabras, solamente el 36% de estudiantes logró el escribir la opción correcta. Desde luego, es muy importante asegurarnos que las preguntas empleadas en nuestras evaluaciones sean buenas. ¿Pero cómo distinguimos una pregunta buena de una mala? ¿Se aplica el famoso adagio de que el jefe siempre tiene la razón? Definitivamente no. Todos somos humanos y hemos hecho buenas y malas preguntas. Por eso es muy conveniente revisar tanto la facilidad como la discriminación que tiene cada una de las preguntas con un grupo razonablemente grande de estudiantes regulares. Hay que utilizar la información cuando está, por ejemplo, el semestre de alumnos regulares y evitar emplear la información del semestre de alumnos irregulares. La facilidad que tienen las preguntas es el porcentaje de la población que tendrá una respuesta correcta, mientras que la discriminación la revisaremos más adelante. Estas estadísticas que tendremos después de que los alumnos presenten un examen las vamos a observar cuando al seleccionar el examen manejamos la rueda dentada para que nos abra una cascada y ahí veremos resultados estadísticas. Estas son las estadísticas que Moodle da para cada pregunta del examen. ¿Qué representan y cómo se interpretan estas estadísticas? Está muy bien descrito en la documentación oficial. Pero aquí daremos una versión muy resumida. El índice de facilidad es el porcentaje de alumnos que tuvo la respuesta correcta. Mientras que la discriminación... Mmm, es otra historia, pero es muy importante y es tan importante que automáticamente Moodle nos presentará sombreadas en color de rosa aquellas preguntas que hayan tenido una discriminación mmm, peculiar que debemos de revisar con más cuidado qué es esta discriminación es una correlación entre lo que obtienen en todo el examen contra la probabilidad de obtener correcta la pregunta y en realidad nos dice sí. qué tan buena es una pregunta para separar a los estudiantes que van a tener un alto puntaje de aquellos que van a tener un bajo puntaje. O sea que en esto de los exámenes la discriminación es buena y sería fantástico tener índices de discriminación superiores al 50%. Mientras que valores muy bajos nos dicen que la pregunta no está comportándose bien y valores negativos nos indican un problema grave de configuración de la pregunta. Y en esta tabla estamos comparando cuáles fueron las estadísticas, o sea, el índice de facilidad y la eficiencia discriminativa, para los dos diferentes tipos de pregunta, para cada uno de los subtemas del temario en cada pregunta. Igual para estas otras preguntas de temas del temario. Y en este caso, solamente dos situaciones fueron diferentes de todas las demás. No sabemos si fue porque la muestra era pequeña y hubo variación, o los estudiantes se pasaron las preguntas y respuestas. Pero en todos los demás temas del temario, la gran mayoría de los alumnos tuvo mucha más facilidad para poder elegir una respuesta correcta entre cuatro que para escribir la respuesta corta que debería de elegir. Por lo que nosotros tenemos evidencia que respalda la hipótesis que los estudiantes están acostumbrados a elegir una respuesta correcta cuando se les ofrecen cuatro opciones. Pero si tuvieran que escribir el mismo concepto en una pregunta de respuesta corta les causa más dificultad. Y por esto sugerimos que en vez de usar preguntas de opción múltiple, se emplee con mayor frecuencia preguntas de respuesta corta o de ensayo autocalificable que se describen en otra charla. Y aquí tenemos buenas noticias, ya existe un tipo de pregunta muy amistosa que califica automáticamente las respuestas abiertas con base en unas reglas que el maestro escribió con cierta facilidad. Y esto además nos ayuda, junto con las sugerencias presentadas en otras charlas. Esta es una de las tres preguntas. Vemos una imagen de muy buena calidad, donde muestra a un perro con ictericia y anemia. Y al estudiante se le pide que escriba en sus propias palabras todas las causas posibles de este tipo de problemas. El estudiante tiene que suponer que este tipo de ictericia junto con anemia sugiere una ictericia hemolítica y debe de enlistar todas las causas. En este caso el estudiante ya comenzó a escribir Leptospira y erliquia. En este ejemplo diferente, se le pide al estudiante que escriba, en 50 más palabras, sobre los diferentes tipos de choque. Como esta es una evaluación formativa, se ha incluido, para facilitar la respuesta, algunos de los puntos importantes que debe de tratar. Y hay una opción, en este caso en texto rojo, para mostrar un ejemplo de una respuesta que fue traducida de una página de la wikipedia y más abajo está el lugar donde el estudiante va a escribir con sus propias palabras su respuesta abierta en las evaluaciones sumativas o los exámenes con puntaje para considerar el promedio no estamos describiendo las frases clave porque estas son precisamente las que queremos evaluar si el estudiante puede recordar y escribir con sus propias palabras y según el estudiante haya escrito o no correctamente las frases clave, la computadora se las tomará en cuenta o le indicará que le faltaron. Lo que sí podemos hacer con todos nuestros exámenes en servidor Moodle es buenas prácticas. Barajar siempre las preguntas y barajar siempre el orden en el que aparecen las respuestas. Mostrar solamente una pregunta por página, porque hemos visto que cuando un estudiante no sabe cuál es una respuesta, se queda fijo en una página para que sus compañeros vecinos se den cuenta y pongan la misma página y de esa manera puedan ver lo que uno contestó y el otro también. Ayuda mucho tener un banco grande de muchas preguntas de cada tema. Y obviamente cada nueva generación, ciclo, semestre, añadimos nuevas preguntas, las cuales validamos. Las estadísticas del examen de Moodle nos dan el índice de facilidad y de discriminación. Solamente conservamos las preguntas que hayan pasado esta prueba de calidad. Y después diseñamos, por ejemplo, dos o más tipos de exámenes con preguntas diferentes pero con un grado similar de dificultad. Por ejemplo, el examen A lo hacemos el lunes en la mañana y a mediodía ya aparece el examen B, para que si se pasaron las preguntas o oh, sorpresa resulta que aparecieran otros. Desde luego una estrategia muy, muy, muy sencilla, sobre todo cuando estamos en línea, él es hacer varios, muchos pequeños exámenes a lo largo del ciclo escolar. Pero es muy importante el decirles a los alumnos que todos los exámenes, todas las evaluaciones, inclusive las formativas, serán acumulativas. Lo visto en el tema 1 se pregunta en el examen 1 y también puede venir en el 2 y en el 3 y en el 4 porque así es la vida real. De este manual he seleccionado 5 reglas que en realidad aplican para carreras diferentes de medicina y son bastante sencillas y sensatas. Uno, cada pregunta debe tratar de un concepto importante, que realmente sea importante, no es simplemente porque está en el programa hay que preguntarlo, no, es algo importante que el alumno sepa. Dos, la pregunta idealmente debe evaluar cómo se usa el conocimiento, cómo se aplica en un caso, sea imaginario de la vida real, y no debe ser simplemente una pregunta para ver la capacidad de memorización de datos. 3. La pregunta debe estar bien planteada, y aún siendo una pregunta que tendrá cuatro opciones para elegir, si la pregunta está bien planteada, se debería poder contestar por una respuesta corta. Esto es una pregunta bien centrada, cerrada y clara. 4. En el caso de las 4 o 5 opciones múltiples, todas deben ser homogéneas de un largo similar, pero similes. Hay que evitar las opciones absurdas, que son fácilmente descartadas o que no concuerdan en género y número. Y 5. Siempre tenemos que revisar las preguntas, especialmente cuando la revisión la hace una persona diferente a la que hizo el examen. Y después de aplicar las preguntas, debemos de revisar las estadísticas de Moodle y las observaciones de los alumnos. Y esto de los exámenes acumulativos es muy importante, porque algunos estudiantes han adquirido la costumbre de Tema pasado, tema olvidado, materia pasada, materia olvidada, cuando acaben la carrera no van a saber nada. Existe un manual excelente en idioma inglés y español, hecho por la institución que organiza los exámenes nacionales para poder ejercer la medicina en Norteamérica. Este manualito es sumamente recomendable y existen actualizaciones con cierta periodicidad. Y de esta forma hemos llegado al final de esta presentación. Esperamos que les haya sido de utilidad. Los autores de esta presentación agradecen su paciencia si han logrado llegar hasta aquí y nos pueden escribir a los correos que aparecen donde trataremos de resolver las dudas o al menos encaminarlos a la documentación correcta.